¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad eh, vamos a continuar con temas de programación orientada a objetos... ...relacionados obviamente con estructura de datos. Y vamos a revisar unos conceptos importantes e interesantes... ...como son eh, constructor y destructor, funciones básicas de las estructuras de datos... Eh, ...algunas pseudo variables esta cuestión de los elementos o miembros static en, los, en las definiciones de clases Bueno, veamos directamente cómo es esto y lo vamos a hacer en eh, cuatro eh, lenguajes de programación, lo vamos a hacer con C Sharp, con Java con C++ y con Python lo que estamos viendo es un proyecto de consola en eh, C Sharp. de hecho estoy utilizando el Visual Studio He creado una solución vacía y en ella incorporé un proyecto de consola. Esto es lo que eh, Visual Studio nos da por defecto. Vamos a incorporar unas instrucciones para mostrar un texto en la pantalla y probar eh, si esto funciona correctamente. Esto es eh, prácticamente lo mismo que el, que el Hola Mundo. O sea, vamos a poner un texto eh, y ahora lo ejecutamos para ver eh, cómo funciona ahí tenemos eh, justamente el texto que queríamos lo que vamos a hacer ahora es agregar una definición una declaración de clase para eso en el proyecto eh, seleccionamos la opción agregar en este tutorial vamos a incorporar eh, una definición de clase para objetos tipo auto le damos al agregar y lo que nos presenta es este esqueleto que el que corresponde para cualquier tipo de clase en este lenguaje de programación el constructor de objetos de esta clase es un método que no devuelve nada y el nombre del método coincide con el nombre de la clase ahí está vamos a poner un llamado a Rayline para mostrar un texto en pantalla para saber cuándo se está ejecutando el constructor recordemos que esto es un ejemplo en una aplicación concreta para un cliente no ponemos un mensaje cada vez que se crea un objeto ahora en el programa vamos a crear un objeto del tipo auto y eh, vamos a ejecutar este código. Se supone que en pantalla debería aparecer el mensaje inicia el programa y luego el mensaje de eh, que hemos incorporado en el constructor. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un constructor especializado. O sea, vamos a incorporar un método que además de construir los objetos tipo auto, hace algo más. Como por ejemplo, asignar el valor de la marca, el valor del de modelo del auto. Eh, nosotros no vamos a escribir ese código ahora, simplemente vamos a mostrar cómo podemos tener lo que se conoce sobrecargados a los constructores o a los métodos. Y en este caso también vamos a poner un mensaje... Para diferenciar cuando se ejecuta el constructor estándar y cuando el constructor especializado ahora en el programa necesitamos crear eh, declarar y crear otro objeto tipo auto y en este caso eh, vamos a utilizar el constructor especializado fíjense en cómo eh, este entorno de trabajo nos ayuda eh, esto se llama el IntelliSense, prácticamente todos los entornos de trabajo lo tienen. Pero, este, bueno, completamos los dos parámetros y ahora, bueno, vamos a ejecutar. Supuestamente nos tiene que mostrar, ahí está, el constructor por defecto y el constructor especializado. Lo que vamos a hacer ahora es eh, mostrar un mensaje indicando el momento en el cual finaliza el programa. Necesitamos esto para poder eh, mostrar cómo funciona el destructor, que es una función básica de las estructuras de datos. Fíjense en que, eh, después de construir los dos objetos, nos muestra el mensaje eh, que finalizó el programa. Ahora vamos a incorporar esto que conocemos como destructor. El destructor es un método que se llama, se denomina igual que la clase pero tiene este simbolito adelante este método no tiene eh, visibilidad, o sea, no es público, no es privado, no es... es el método, nada más nosotros para detectar cuándo se ejecuta vamos a incorporar este mensaje y ahora podemos ejecutar el programa a ver qué es lo que pasa podemos ver que el destructor se ejecutó dos veces Justamente una para cada objeto, pero lo hizo después de que finaliza el programa. Y esto es porque justamente al finalizar el programa, los objetos quedaron sin ninguna referencia y el recolector de basura eh, ejecutó el destructor liberando los recursos de cada uno de estos objetos. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer en Java. Lo que estamos viendo es Eclipse, es la opción para desarrollar en Java. Yo he creado un área de trabajo y un proyecto de tipo Java y ya he cambiado acá lo que nos ofrece para que nos muestre un mensaje tipo Hola Mundo. Ejecutamos el programa y vemos efectivamente está funcionando lo que vamos a hacer a continuación es agregar eh, una definición de clase para los objetos tipo auto eh, en este entorno esto se hace con mucha facilidad le damos el nombre a la clase nos fijamos que efectivamente sea pública y con eso ya tenemos el código el archivo y el código básico que bueno no tiene nada pero está incorporada al proyecto. En Java, los constructores eh, siguen la misma norma que en c Sharp. Deben ser públicos, no devuelven nada, y tienen el mismo nombre que la clase. Al igual que en el otro ejemplo, nosotros vamos a poner un mensaje en pantalla para eh, darnos cuenta o detectar el momento en el que se ejecuta el constructor. Ahora en el programa, lo que sería nuestro programa principal, vamos a incorporar una sentencia para declarar una variable del tipo auto y además la vamos a eh, crear o inicializar. Esto es invocando el constructor. Eso es lo que hacen los objetos al crearse. Cuando ejecutamos el programa, vemos que efectivamente muestra el mensaje de inicio del programa y el mensaje del método constructor como en el otro ejemplo lo que vamos a hacer ahora es incorporar un constructor especializado eh, igual, o sea, vamos a indicar eh, la marca y el modelo de un auto nuevamente no vamos a meternos en esa parte del código simplemente vamos a mostrar en pantalla un mensaje para saber cuándo está ejecutándose un constructor y cuándo está ejecutándose el otro constructor. Ahora en nuestro programa incorporamos la declaración y creación de otro objeto, también del tipo auto. En este caso utilizamos el constructor sobrecargado, el constructor en el cual nos permite eh, asignar la marca y el modelo cuando ejecutemos este programa se supone que debería mostrarnos eh, dos mensajes de eh, constructores un ahí está ¿eh? uno para el constructor por defecto y otro para el constructor especializado ahora vamos a probar o ver cómo funciona la cuestión del destructor si buscamos en la literatura en la documentación de java vamos a encontrar que eh, no hay un destructor. Existe un método, finalize, que tiene ciertas características muy específicas. Por ejemplo, es protegido, lo que significa que no lo vamos a poder invocar desde fuera de la clase. Se supone que este método lo invoca el recolector de basura cuando los objetos ya no están referenciados. El problema es que la máquina virtual de java no nos garantiza no nos dice cuándo ejecuta el recolector de basuras veamos el ejemplo acá tenemos eh, el método y un mensaje para que nos avise cuándo se está eh, descartando o destruyendo el objeto vamos a hacer lo mismo que en el otro ejercicio vamos a incorporar un mensaje para saber cuándo finaliza el programa y ejecutamos este código. A ver qué ocurre. Fin del programa. Y el mensaje del destructor no aparece. Y lo ejecutamos otra vez, y otra vez, y nada. Esta es una situación interesante. Incluso hay un importante debate sobre, sobre justamente esta situación. cuándo se ejecuta o cuándo debe ejecutarse el recolector de basura. Los que inventaron y desarrollan y mantienen Java, las máquinas virtuales de Java, consideran que este funcionamiento es el adecuado. A continuación vamos a ver eh, el tema de constructor y destructor en C++, que no es un lenguaje orientado a objetos puro, es un lenguaje de programación que permite la programación orientada a objetos. Lo que estamos viendo ahora es eh, Eclipse también, el entorno de desarrollo Eclipse, pero esta es la instalación para programar en C y C++. Vamos a compilar este programa, que no es otra cosa más que el Hola Mundo. y Vamos a ver si podemos compilarlo. Ahí está. Y ahora ejecutamos para ver que todo funcione. Perfecto, ahí está nuestro mensaje. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar eh, la declaración de la clase para objetos tipo auto. En C++ existe una costumbre, un estándar diría yo, que es manejar dos archivos. Un encabezado y el, el código de la clase de esta manera es que tenemos un archivo auto.h y un archivo auto.cpp en el archivo del encabezado en el header lo que vamos a encontrar es justamente la declaración de la clase el nombre cuáles son sus métodos o miembros públicos si los hubiese los privados y en el archivo cpp ahí vamos a encontrar el código que implementa cada uno de esos métodos y es allí justamente donde vamos a incorporar eh, las instrucciones para mostrar el mensaje que nos indica cuándo se está ejecutando el constructor el constructor por defecto claro eh, para poder acceder a la consola necesitamos decirle al compilador que vamos a utilizar los stream y ahora vamos a incorporar entonces eh, la sentencia, lo vamos a hacer eh, calificando el objeto cout porque no hemos puesto el using namespace std en nuestro programa vamos a eh, incluir el encabezado de auto de esa manera conocemos esos tipos de esa declaración de clase. Y ahora podemos eh, declarar una variable de tipo auto y a su vez crear un objeto del tipo auto. Vamos a incorporar un mensaje para indicar eh, cuándo finaliza el programa y eh, vamos a ver cómo se ejecuta. Podemos ver que efectivamente las cosas ocurren como eh, entendemos que tienen que ocurrir, o sea, primero el mensaje de que el programa se ejecuta, luego el mensaje del constructor y luego el de fin de programa. Lo que vamos a hacer ahora es eh, incorporar el código del destructor. Fíjense en que es como en C# -Sharp, el símbolo este simbolito especial y el nombre de la clase incorporamos un mensaje para saber cuándo se ejecuta el destructor y podemos ver nuevamente que eh, cumple con lo que sabemos que tiene que ocurrir una vez que finaliza el programa ya no se utiliza más el objeto mi auto se ejecuta el destructor pero tenemos que tener cuidado porque en este caso no hay un recolector de basura un garbage collector que ha detectado que el objeto no está referenciado. Simplemente el objeto deja de existir y en consecuencia se ejecuta el destructor. Vamos a ver esta situación mediante una variable tipo referencia a objetos auto. Esto que en teoría vimos como eh, aquel objeto que se crea en el segmento extra de memoria esto es lo que está ocurriendo al ejecutar este programa vamos a ver con claridad que se dispara dos veces el constructor porque creamos dos objetos y se dispara una sola vez el destructor lo que ocurre es que el segundo objeto se crea en un segmento adicional de memoria de modo que cuando finaliza este programa, lo único que tenemos aquí es un puntero o una referencia a ese objeto, de modo que no se puede destruir porque C++ no tiene recolector de basura, no sabe si algún otro proceso está referenciando al objeto. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar una sentencia para decirle al C++ que explícitamente libere los recursos del objeto que está siendo apuntado por esa referencia. Cuando ejecutamos este programa, vemos que efectivamente ahora se ejecuta el destructor y observen que se ejecuta antes de finalizar el programa, porque eso es lo que estamos indicando justamente. Ahora vamos a ver esta cuestión de los constructores y destructores con el lenguaje de programación Python. Lo que tenemos acá es un pequeño proyecto en Python. Eh, estoy utilizando el PyCharm, que es un entorno de desarrollo bastante simpático, sencillo de usar y de instalar. Acá tenemos nuestro programa y lo podemos ejecutar. Ahora vamos a incorporar eh, otro archivo Python para eh, la clase de los objetos tipo auto. Le damos el nombre Y acá tenemos nuestro archivo, de manera que ahora podemos declarar la clase. En Python eso se hace de esta manera. Y vamos a decir que esta clase está vacía, no hace nada en este momento. Entonces la instrucción que vamos a poner es PASS. En nuestro programa vamos a probar. Para poder utilizar eh, los objetos tipo auto tenemos que importar la definición. Entonces le decimos que desde el archivo del módulo auto importe y en este caso le vamos a decir que importe todo. Ahora vamos a declarar una variable y le vamos a asignar un objeto auto. Vamos a mostrar un mensaje de finalización del programa para ver que esto eh, efectivamente funcione. Al ejecutarlo vemos que eh, salen los dos mensajes, porque claro, nuestra clase auto no hace nada. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar el constructor. En Python los constructores eh, son una función muy especial, tiene ese nombre. Y como venimos haciendo con todos estos ejercicios, vamos a mostrar en pantalla un mensaje para eh, darnos cuenta cuando se ejecuta el constructor ahora ejecutamos y ahí está programa constructor fin de programa ahora vamos a incorporar el destructor en Python eso también es una función un método propio muy particular es este que estamos viendo acá el del y eh, vamos a como estamos haciendo en todos los ejemplos mostrar un mensaje indicando que se está ejecutando esa porción de programa cuando ejecutamos este código vamos a ver que el destructor se ejecuta después del mensaje del fin de programa justamente Python es un lenguaje orientado a objetos tiene recolector de basura de manera que cuando se desreferencia el objeto el, el garbage collector lo suprime veamos qué ocurre con otro objeto efectivamente se dispara dos veces el constructor y después del fin del programa dos veces el destructor vamos a probar volviendo a crear el objeto mi auto veamos qué ocurre y podemos observar ahora que se van a disparar tres veces los constructores porque lo ya de esa manera lo hacemos pero fíjense en que antes del fin del programa tenemos una ejecución del destructor. Porque se suprime una instancia del objeto mi auto. Interesante todas estas posibilidades de constructores y destructores. En el siguiente video tutorial vamos a avanzar sobre las pseudo variables y eh, los elementos estáticos. Nos vemos.